Hoy os traigo un clip muy pequeñito. Fui seleccionada por Influencer para probar estos productos de Buxom y aquí os voy a hacer un pequeño swatch y reseña de los productos. Los productos que venían era un labial que es este, la máscara de pestañas y el lápiz decir que de los tres productos el que más me ha gustado ha sido el lápiz, tiene por un lado son estos dos, el lápiz es el de la derecha y este es el tono del, del labial Os los dejaré escritos en la cajita de información junto con el post donde está toda la información y la máscara de pestañas, por un lado, tiene un pincelito para poder difuminar bien el producto. Y como veis el tamaño del lápiz es más gordito de los que son normalmente, con lo cual el producto realmente merece la pena. Lo he estado probando, usando debajo primero el lápiz, sin primer de labios ni nada y el producto El producto al principio mmm, pica un poquito, como una sensación mentolada y en 10 minutos o así se va Es muy hidratante la fórmula, no notas que llevas nada puesto mmm, Yo tengo los labios bastante gorditos, con lo cual no, yo no me he notado que me, que me aumente más pero mmm, lo que sí transfiere y no es una sensación de labial mate como tal. Sí transfiere. Y la máscara de pestañas, para que veáis el gupillón. Es así. La forma realmente mmm, no es de mis preferidas y sí aporta mmm, un poco de volumen. Y, y tal, pero no es de mis máscaras favoritas de las que yo realmente me compraría Pero sí que realmente la, la máscara está muy bien Pero mmm, realmente si me tuviera que quedar con de los tres productos me quedaría con el lápiz y después con el, con el labial Así que esta es la reseña de estos productos Espero que os haya gustado, que os suscribáis a mi canal y... Que os paséis y echéis un ojo a mi blog.